Bonita fecha, acercándose a una más, más bonita Sobre todo en aquellos países donde pueden celebrar el Día de las Madres Pero hoy, hoy 9 de mayo, el tema es no juzgar a otros Y mira lo que nos dice aquí en Mateo capítulo 7, versos 1 al 6 En la Biblia de Dios habla hoy, no juzgar a otros Verso 1, no juzguen a otros, no juzguen a otros ...para que Dios no los juzgue a ustedes... Qué interesante ¿verdad? ...que no juzguemos a otros para que Dios no nos juzgue a nosotros... ...pues Dios los juzgará a ustedes... ...de la misma manera que ustedes juzgan a otros... Ay, ...bueno, esto es lo que está diciendo la palabra de Dios... ...en Dios habla hoy... ...y hoy nos habla Dios a través de su palabra... ...y con la misma medida con que ustedes den a otros... ...Dios les dará a ustedes... ¿Te fijas qué interesante es este verso 2 con respecto al no juzgar a otros? Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzgan a otros. Y con la misma medida, dice, aunque ustedes juzgan a otros, así Dios les va a dar a ustedes. Ay, mi amado, mi amada, hagamos los cambios que sean requeridos y necesarios para no andar juzgando a nadie. Cambiemos nuestra mentalidad, cambiemos nuestros acciones Cambiemos todo aquello que en un momento dado no le es agradable a Dios. Vayamos al verso 3. Fíjate cómo nos dice aquí esta escritura. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo? Y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo. Ah, qué gran pregunta. Siempre estamos mirando la astillita del otro cuando la Biblia nos está diciendo. Hey, mira el troncote que tú tienes frente a tus ojos. A veces nomás sabemos mirar hacia allá, pero no nos vemos hacia nosotros mismos, ¿verdad? ¿Verdad que es mucho más fácil eso. Ver la pajita del otro, ver la astillita, cuando puede estar un troncote ahí frente a nosotros y no lo vemos. Verso 4. Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, fíjate la pregunta aquí. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? No lo podrías ver. Piensa medita y reflexiona un poco cuál es su actitud ante los demás cómo los ves cómo ves su proceder su acción cómo los ves realmente esto que nos sirva para reflexionar y para cambiar nuestras formas de ser y de actuar hacia nuestros semejantes fíjate lo que dice el verso 5 ahora hipócrita ay, tremendo saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Creo que es necesario hacer cambios, cambios a veces radicales para que podamos hacer el bien hacia los demás. Te invito a que reflexionemos, tú, yo y todo el mundo. Por eso este material es de compartirlo con los demás, porque puede Dios en alguna forma, en alguna manera, bendecirlos o bendecirles. Ahora fíjate lo que dice el verso 6. No den las cosas sagradas a los perros. Ay, tremendo, tremendo, tremendo mensaje. No sea que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos. Ten cuidado, ten cuidado cuando estás compartiendo algo. Y sobre todo, si no es bueno. Y no dejen tus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen. Es tiempo de meditar, de orar Y que este devocional venga a ser... Una forma de cómo todos los días nosotros podemos cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él sea quien dirija nuestras vidas todos los días. Todos los días. Nos hemos propuesto hacer esos pensamientos diarios. Y esperamos tener todo el año completo con la ayuda del Señor. Padre, le adoramos, le bendecimos, le honramos y le glorificamos. No podemos menos que darle honra, gloria y alabanza Señor por su Palabra porque usted nos habla a través de ella. Bendiga nuestras vidas, Padre Santo, para nosotros también poder ser de bendición para con los demás y que no haya ningún tronco en nuestros ojos para poder ver la astilla de aquel que está haciendo las cosas equivocadas o erradas, a nuestro parecer, para que pueda corregir. Mi Dios, gracias por bendecirnos y gracias, Señor, por bendecir a aquellos que de buena u otra manera compartirán este material. Para la gloria de su nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado a nuestro devocional diario. Si requieres apoyo de oración, solamente escríbenos a rafaelidatv.com